Ya lo conoce. Desgraciadamente en este tipo de eh, eventos eh, no sabemos lo, lo que te viene. Estábamos trabajando con nuestro grupo de psicólogos, dándole en este caso el apoyo emocional para que la persona trate de salir del tema, pero desgraciadamente pues él eh, ya tenía decidido qué hacer y no pudimos sacarlo ¿los motivos? De, de, de, de lo de que que bueno los motivos varios Este, aparentemente ha estado peleado con un amigo de él un hermano de él que él decía pues que no estaba en los caminos del señor y por ende pues esto lo llevó a, a tratar de salir de esto y que esto era un designio de Dios, que él quería, pues obviamente, irse Más por ese medio, porque era lo que Dios le había pedido. Se deducía que había una fiesta? personas, personas eh, que los tenía como rehenes. Era, era el ser, hermano, efectivamente era el hermano, estaba en la parte de afuera, custodiado en este caso por, la, por el ente policial. Eh, ellos, pues obviamente, tomarán sus versiones. Eh, la siguiente parte es que... Medicina legal llega al sitio, llega al levantamiento de la respectiva. Mayor, se deducía a mayor que había una fiesta en el lugar, se descarta eso. Eh, nosotros no encontramos ninguna este, botellas de licor, lo que sí vimos, pues, obviamente, es que estaba todo roto, porque él había roto el ventanal y ciertas piezas decorativas, pero de ahí a, a poderle lucubrar y decir que él estaba en otro tipo de estado, no lo podemos hacer, porque obviamente no. ¿Se, ¿se pudo conversar con el hermano de repente y, y él tal vez? comentó que tenía algún problema psicológico, cognitivo aparentemente lo que él tenía fue un, fue un conflicto de intereses y básicamente lo que no lo, lo que pasó con el hermano es que no estaban de acuerdo con las mismas decisiones y por eso él quería pues penado, que a, al final ni siquiera nos amenazó sino que simplemente se lanzó y... que lanzó algo mayor vimos que él ya estaba dentro, él ya no, había ingresado el, así el cuerpo. es, él, él entró este entró y volvió a salir, tenía un cuchillo en la mano no sé si lo pudieron ver sí. eh, obviamente cada vez que nosotros nos acercábamos pues nos amenazaba pues y de hecho pues este eso nos hacía como retroceder, avanzar, retroceder, avanzar pero ya al final pues él tomó la decisión y simplemente se la... ¿Qué edificio cayó? Estaba en el piso 17 este, de una ventana, estaba en una ventana y se lanzó desde el piso 17 ¿Podemos, ¿podemos confirmar desde qué hora estaba eh, ya en el intento de suicidio? Eh, el, según el hermano, ellos desde las 5 de la mañana tenían conflicto. Nosotros llegamos aquí cuando nos llamaron y desde aproximadamente 6 y pico de la mañana nosotros estamos dando el contingente necesario para poder. Eh, sí. Mayor orden montanero, bomberos